Cada cierto tiempo ocurre un acontecimiento histórico capaz de unir a la gente a pesar de sus diferencias. Este fue el caso de Twitch Plays Pokémon. Muy buenas, soy Delta Light y bienvenidos al canal que ahora está viciado al Breath of the Wild. Sí, por fin me lo compré y me está encantando. Bueno, este va a ser un vídeo bastante corto, posiblemente el más corto de mi canal. El otro día me acordé de algo que no solo a mí, sino a miles de personas más nos tuvieron enganchados a Twitch, el ya mencionado Twitch Plays Pokémon. Y tras varios años del stream original, pensé que sería una buena idea hablar un poco sobre él. Supongo que todos conoceréis Twitch, la plataforma digital en la que miles de usuarios pueden streamear sus partidas. El 12 de febrero de 2014, hace ya... Casi 6 años, apareció una cuya premisa era jugar a Pokémon Rojo, aunque no lo iba a jugar el creador del stream. En su lugar, iban a ser todos los espectadores los que, por medio de comentarios, moverían al entrenador y librarían las batallas del RPG. Así, nació uno de los streams más populares de todos los tiempos. A priori puede sonar simple, pero todo iba mucho más allá de lo que parece. Los espectadores, a través del chat, decidían qué botones se pulsaban y el juego los replicaba. Estamos hablando de un stream que ha llegado a tener hasta 120.000 espectadores simultáneos. Muchas veces el avance era lento, cuando no se retrocedía. De hecho, implementaron más adelante una mecánica que era anarquía-democracia. Cada cierto tiempo el modo de juego, entre comillas, cambiaba para pasar del modo de anarquía. ...que era el que era conocido hasta entonces como el, el básico... ...a la democracia. En este... ...se sometían los comandos a una votación... ...para poder avanzar mucho más fácil... ...aunque de una forma mucho menos caótica. Aun con todo esto... ...con todas estas complicaciones... ...lograron completar el juego. Tras 16 días... ...9 horas... ...55 minutos y 4 segundos se completaba la liga Pokémon, terminando así el juego con un equipo compuesto por un Omastar, un Pidgeot, un Zapdos, un Nidoking, un Lapras y un Venomoth. Y tras esta hazaña, llegaron Cristal, Esmeralda, Rojo Fuego, Platino y un Largo, Largo, etc. Si bien es cierto que, con el tiempo, cada vez tenían menos visitas, reuniendo alrededor de 200 a día de hoy, Twitch Plays Pokémon ya forma parte de la cultura popular. Las referencias más populares incluyen al dios Elix o Mastar, originado al usar al fósil Elix constantemente a modo de consulta, saltando el mensaje de no es el momento de usar esto, como es obvio. El Pidgeot Mesías, llamado Abax, comúnmente conocido como Pájaro Jesús o Jesus Bear, en inglés, junto con un lore común entre todos los streams. Quizás... Es una forma un tanto brusca de acabar, pero realmente no tengo nada más que decir. Solo quería rendir homenaje a un acontecimiento que ha marcado la historia reciente de los videojuegos. Si queréis echar un vistazo a los streams, dejaré un enlace a la cuenta de Twitch oficial en la descripción. Ahora lo que voy a hacer va a ser disculparme por el vídeo tan cortito y en el que explico tan poco, pero realmente hay poco que sacar de aquí. Fue hace 6 años cuando empezó Twitch Plays Pokémon y yo creo que todos los que habéis entrado aquí conocen más o menos de qué iba y lo conocen o lo han visto pero creo que todos ellos, los que lo conocen, los que le gustaban verlo habrán encontrado en este vídeo una forma de recordar un poco el, el legado, por así decirlo y la importancia que no parece que tuvo, pero que lo ha tenido y bueno pues ya está, yo ya lo dejo por aquí, una vez más lo siento, recordad dejar vuestro like y vuestra suscripción y hasta la próxima, nos vemos.